Ah no, pero Cristóbal insiste en que él es gay Que eso es muy raro, que tener una novia de toda la vida Que lleven tantos años juntos Es que yo creo que en el fondo, él quiere que él sea gay Ay no, definitivamente, eso no fue un pesos, Sino un quid súper aburrido pues, no, no, no, no, ¿cómo me lo vas a dañar? Antonia, no, ese mal letrado se en alta Es que grabadora escucha escuchamos destacando y si en filas. ¡Jua! Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. Sabor, tequila, me envuelve. No conozco la <música> manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos Que estás sola, aunque esté rodeada de miras de bocas que parecen saber lo que debes decir y lo que debes beber. Creo que en realidad el tiempo no es un problema. Alicia es. Alicia es de esas personas que va a estar conmigo toda la vida. Esto en realidad no es más que una prueba para saber si eso va a ser así o no Cómo es que encima de todo pone de perfil una foto rumbeando Y lo peor es que hay gente que le pone hasta like no. Y ese pobre aquí abrazando árboles Obviamente no se fue de retiro espiritual Pues yo lo que no entiendo es por qué llevan tanto tiempo si ellos dos nada que ver Demás, que es por las típica, la típica excusa de todas las parejas: como que ahí llevamos mucho tiempo, que empieza empezar de cero, él conoce todo de mí, yo conozco todo de él. Y sí, qué cagazo de Facebook. Pues, no porque entere todo el mundo, sino porque no me ha no me querido decir nada. Yo la llamo y no me contesta. Estoy llamando mensajes de texto y no me los responde. Eso sí me duele. Me duele mucho. Saben yo qué creo, que esta vieja se lo estaba planeando desde hace tiempo. Uf. A mí no me vengan a decir, pues que uno termina con la persona de toda la vida así de un momento a otro sin decir nada y encima desapareciendo. No. Es que no nos digamos mentiras. Hay gente que no termina por muchas razones. Yo por ejemplo tenía una amiga que no terminaba con el novio, que porque qué pereza un domingo sin novio, ¿ah? O quien quita que ella estuviera saliendo solamente con él porque la invita. Yo me conozco unas joyitas que salen con los tipos solamente porque les compren ropa, las saquen a, a, a los super sitios <música> Pero no les he contado lo peor Resulta que Santi, como queriendo desahogarse Me preguntó qué cómo era eso de Twitter Que si él podía poner ahí todo lo que quisiera A veces nos olvidamos De ser felices haciendo feliz a alguien que no lo es con nosotros ja yo que lo creía como más calmado ja Nietzsche le quedó en palotes ay no, pero es que mira lo que publicó es que si me desprecias al amarte víctimas somos del mismo error no soy digno de tu desprecio ni tú digna de tanto amor ¿Qué es eso, por Dios? Dice que digna y qué pecado de Santi. Es que eso de no terminarle a alguien es como un asunto de egos más bien, como de comodidad. Yo no les voy a decir mentiras. Yo también caí en el juego. A mí me pasó cuando estaba con Armando. Yo no lo quería dejar. Pero no porque lo quisiera, sino porque no me podía imaginar que se fuese con otra vieja. Eso me enloquecía. Numeral FF Para ese hombre en todo el sentido de la palabra un hombre que cualquier mujer podría desear y que hoy se desahoga sin miedo. XD Pero mira la mañezada que es eso de el hombre que cualquier mujer podría desear, cualquiera menos usted o que mi hijitica y es tan cínica que pones que una carita super feliz si Santi es un hombre que todas pueden desear según Alicia y ella es una mujer que no lo desea puede haber dos posibilidades Una que él no sea un hombre O que ella no sea una mujer ¿Será que estaba hablando de mí? ¿De quién más podía estar hablando si no era de mí? Ah, si la vida me puso este reto Estoy dispuesto a aceptarlo Yo voy a cerrar simbólicamente este periodo de mi vida Voy a quitarme mis portarretratos Hola, hello, ¿cómo estás? Ah, ustedes la mañana con mi llave, o sea que me las devuelve. Obvio, no, no, entonces una ¿Cuál emergencia? ¿Para la emergencia? Ay, amigo, tú necesitas ayuda, esto es un caso de vida o muerte pues obviamente necesitas un community manager para tus redes sociales porque estás publicando cosas, superemos y esa no es la actitud. Pero lo más importante es Facebook. Pero si ya no se ve. Pues precisamente por eso tienes que seguir tu fachada en Facebook y por ahí ya no te preocupes, que uno puede poner que no le salga a él, a algunas personas. Y se la elimino? Pues obvio no, eso sería como quedar como el más ardido, tiene que esperar un tiempito y ya después ya se la puede eliminar tranquilamente. Bueno, pero yo creo que lo primero es cambiar la foto de perfil. ¿Qué tal si nos tomamos una ya mismo? Pero tiene que ser súper divertida. Tomemos los como súper ¡Ay sí! A mí lo de desahogarse en las redes sociales me parece bien, pero es que hay que hacerlo con estilo, obviamente. No poniendo como, te lloré todo un río, o cosas así súper out. No, nada que ver. Algo más bonito, desde el fondo del alma, como la cura para todo, es el agua salada, lágrimas, sudor o el mar. Yo prefiero como poner una foto así súper bien, que es más como in your face. Además no tiene ningún misterio, igual si la foto es bien chévere y si uno quiere llamar la atención, también sirve. Y obviamente no es que uno siempre esté feliz, pero una sonrisita súper fácil de fingir. Tú en Twitter puedes referirte a alguien de una manera particular, en clave. Para eso puedes usar, usar un hashtag. Listo. Yo... Tuve uno para una perra que se llamaba Su Novia la Rodilla y Punta". Después tuve otro para un estúpido de derecho que era Pobre Tinterillo. Y luego para una vecina que era odiosa, La Bruja del 208. de Antonio, que son los hashtags. Ay, bueno, lo importante es que yo me desahogaba y sacaba todo mi odio por las redes sociales. Es que eso que lo traicionen a uno no es horrible. Entonces yo te propongo que tú puedes hacer eso con Alicia. ¿Qué mm -hmm. piensas tú, Cris? Sí, a mí me parece, yo por, por mi parte, por ejemplo, por ejemplo, propongo unos. ¿Qué tal? La morronguita, la cobarde mueca, la mosca muerta viva, la perra sin amor. No, no, ¿saben qué? O sea... Yo lo que no quiero es ofenderla y eso puede causar mal. O sea, no tiene por qué tener mala vibra. ¿Sabes qué? Yo, yo pienso mejor hago una cosa. Dígame a mí con mis cuentos. Yo mejor sigo en mi estilo y así me está yendo bien. Ah. Ah. Espere, espere. Mire lo que dice aquí en Twitter. Es que hippie, me Si cree tanto en las energías que se conecte al toma corriente. Ah. Ah. ¡Qué risa! ¡Ay, no! Pero ¿quién puso eso? Adivine. Y hay otro. Dice es que el hippie pecueco siga comiendo flores. A ver si así un poquito mejor. Ay, no, Santi. Eso es una guerra ya, pues. Al ataque. ¡Uh -huh -huh!